Buen día, me llamo Molly. Soy profesora de español e inglés. Tengo 15 años de experiencia ofreciendo clases particulares a individuos y grupos. El español es un idioma hermoso y me encanta compartir mi pasión por él. Soy de los Estados Unidos originalmente pero viví nueve años en Sudamérica, en Perú y Argentina. Por lo tanto, entiendo cómo es el camino de aprender el idioma del español. Es decir, tengo una ventaja especial cuando tiene que ver con enseñarlo porque ya recorrí el camino de aprenderlo. Mis clases son diseñadas para atender a tus necesidades particulares. Dicho eso, siempre ofrezco un enfoque en la pronunciación, la gramática y la conversación para que puedas llevar lo que hayas aprendido directamente a la práctica. En mis años de experiencia, He ayudado tanto a estudiantes preparándose para exámenes como a profesionales que necesitan mejorar su fluidez con el idioma, como a personas simplemente interesadas en abrir un nuevo mundo a través del idioma. Así que contáctame para ver cómo te puedo ayudar y con mucho gusto te respondo. Gracias.